Muy buenas noches desde Oslo. Bienvenidos a esta nueva Conversaciones del Alma, charlas entre amigos. Hoy es el último día del mes para las entrevistas, día martes. Tenemos un placer de tener una invitada desde España. Ella es uruguaya realmente, pero bueno, vive en España. Nos va a hablar de su libro, de su vida, qué es lo que ella ha hecho. Antes de esto, quiero presentarme eh, para los que no me han visto antes, soy Ada Escalante, nacida en Ecuador, las Islas Galápagos. Vivo en Noruega desde hace muchos años. El año pasado, el 2020, publiqué en Amazon un libro llamado Galápagos con Amor, dedicado enteramente a la historia de mi madre. Les eh, cuento de que ya pronto estará saliendo mi segundo libro. Es un libro muy interesante acerca de las enfermedades y cómo afectan Realmente todo lo que nos callamos nos afecta a nuestro cuerpo. Quiero darles las gracias a todos ustedes que se conectan todos los martes y jueves. Les cuento que el, desde el mes de julio voy a estar transmitiendo eh, solamente los días jueves menos la próxima semana y la última semana de julio, que va a ser martes también. Ya que mucha gente está de vacaciones en el mes de julio y bueno... También yo creo que voy a tomar un poquito de vacaciones, pero de todas maneras, muchísimas gracias a todo, todos, todos, todos los que han, siempre han sido fieles, seguidores. Y qué más les puedo decir, que muy feliz de este proyecto que empezó en abril, ya llevo dos meses y medio. Y... Me siento muy feliz eh, de tener tanta gente que me aprecia, gente que quiere escuchar lo que tengo que dar. Hola Mari, muy buenas noches. Tú siempre fiel, hablaba justamente a la gente fiel y aquí estás tú. Si no estás es porque estás haciendo algún trabajo, estás ocupada en algo, pero siempre ahí. <ríe> y bueno, hoy eh, tenemos a, a Cintia Godoy, pero eh, ella iba a publicar su libro ahora en este mes y parece que no pudo publicarlo, pero de todas maneras vamos a hablar de su libro porque ya va a salir prontito, prontito y a lo mejor cuando ya esté afuera vamos a poder invitarla de nuevo para que nos platique cómo le ha ido con la, el libro a la venta y todo lo que ha hecho. Aquí, hola Carol, ¿cómo estás? Qué linda verte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Bueno, aquí les sigo comentando que en agosto, finales de agosto, yo ya publico mi segundo libro, al mismo tiempo, estoy eh, iniciando un curso de escritura. Aparte de la escritura terapéutica que he hecho ya eh, algunas veces, eh, voy a emprender un curso de eh, Escribe tu libro en siete semanas, donde los voy a guiar para escribir un libro de autobiográfico más que todo. Hola, Cass, ¿cómo estás? Y Cintia, qué rico, ya estás ahí. <ríe> sí, me ha mandado un mensajito, así que ya estamos conectados. Bueno, espero que las personas que están eh, ingresando en este momento que puedan ver lo que vamos a conversar, vamos a escuchar. Como les he contado anteriormente, eh, todo lo que se hace en este programa, yo lo publico después en YouTube y también un, en una cuenta de podcast. Para los que no puedan verlo, también lo puedan escuchar. Así que hola, Junior, ¿cómo estás, <ríe> Milvita? Gracias. Eh, bueno, eh, Cintia, si quieres ingresar ya para que conversemos y aprovechemos el tiempo, ya que aquí está haciendo un calor tremendo, la gente quiere salir y tomar sol. Quería cambiar el estudio al, al balcón, pero hacía tanto calor que no me atreví a ponerme ahí. Así que aquí seguimos en mi oficina. Gracias, Milvita, yo te quiero mucho. Eh, te voy a invitar, Cintia. Cintia. Acepta la invitación y ya entrarías conmigo al, a la charla. Eh, estoy tan contenta porque, bueno, no conozco mucho de ti, Cintia, pero súper feliz. ¡Ay, qué rico verte! Hola, Adá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué linda. Estaba conversando de que a lo mejor no pudiste publicar tu libro todavía. Sí, bien, no, no, no, todavía no, porque lo estaba escribiendo y como estoy escribiendo sobre la confianza, eh, cuando estaba a mitad de escribirlo y tal, lo llevaba en el sentido de, de empoderamiento y todas esas cosas. Y luego y me di cuenta de algo muy importante y digo, no, yo esto lo tengo que replantear todo. Porque es que yo creo que estamos en un error cuando hablamos de la confianza y solamente lo llevamos en ese terreno de cómo está muy de moda, de compórtate así, que créetelo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero luego hay gente que eso no le funciona. Entonces, digo, yo tengo que plantear de otra manera y, y sobre todo investigar de qué es la confianza y cómo funciona, porque es que venimos de desde... Desde que nacemos, venimos con la confianza, o sea que es algo inherente al ser humano, totalmente. Entonces, es como, nos van alejando de a poco de esa confianza natural que tenemos. Entonces, no toda la gente puede volver a esa confianza a través del empoderamiento. Entonces eh, lo llevo un poco por ese lado, eh, investigué por cómo es de un poco según las personas, cómo podemos volver a conectar con esa confianza natural que tenemos, porque si nos fijamos, la confianza es como está en todo, en todo nacimiento. Cuando empezamos una relación, está ahí. Hmm. Cuando, cuando no está, no está. Cuando es como los niños, cuando conoce a alguien y no confía en esa persona, pues empieza a llorar o lo que sea, y es al contrario. Entonces, cuando está, está. Y, y luego perdemos, pero cuando, cuando nos dañamos una relación o lo que sea, decimos que dejamos de confiar, y que, por ejemplo, un enamorado, luego ya no puede volver a enamorarse porque está. Pero en realidad lo que le frena es todo lo que le dicen, que mi, fíjate, no sé qué, no sé cuánto. Porque si nosotros mismos nos hace, pensamos, nos damos cuenta de que muchas veces dejamos relaciones o lo que sea por un malentendido, más bien por orgullo, ...que por la falta de... que por la pérdida de esa confianza, ¿no? Entonces, todo eso lo, lo analicé... ...milímetro a milímetro, entonces digo... ...le di totalmente la vuelta a lo que iba a ser en un principio mi libro... ...y por eso he tardado muchísimo, casi un año en publicarlo, porque... ...eso... Para empecemos del principio, Cintia... ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Bueno, Paraguay y llevo viviendo en España 17 años. Yeah. Okay. Primero estuve viviendo en Vitoria, en el País Vasco, hasta el 2011, después me mudé a Madrid. Y ahora estoy en, en Madrid. Estuve dos años viviendo también en París, pero ya volví a Madrid. Muy pronto me vuelvo a Paraguay y así ando y, y, y yo, cuando, yo ya estudié estudié letras en, en la universidad y, pero después estudié alta costura y, y eso pero siempre quedaba yo con las ganas de escribir y todo eso pero como la literatura clásica, clásica a mí me gusta para mí y creo que ese nivel, esa, ese nivel de escritura y todo eso, yo no puedo pretender escribir así, porque para mí son, no sé, demasiado. Y, y siempre quise escribir así para como desarrollo personal y todo eso. Y, y en la universidad, me acuerdo, siempre se criticaba, ¿no? le dice... Paulo Coelho, no, eso no se puede considerar literatura, ¿no? no se puede tal cosa y tal, así, todo el tiempo. Pero cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan, le escuché a, a Fernando Sabater, que es un filósofo español que yo admiro muchísimo. Dijo él en la radio, ¿no? De que no entiendo cómo pueden criticar a... a por, por darle el Nobel a, a Bob Dylan, cuando en realidad la labor de la literatura, de la escritura, de la música, de todo lo que tiene que ser es transmitir. Use el lenguaje que utilice, entonces como es, que... Es la la, meta. Es, sí, esa es la meta. hay gente que tendrá un nivel más crítico y una manera en que se le pueda llegar, pero es que hay gente que necesita un lenguaje mucho más sencillo y mucho más mucho más eh, fácil más, para... Más cercano, más humano. Sí, sí, para, para, para que le llegue un mensaje, porque claro. si no, hay una cantidad muy grande de gente que, que no le gusta la lectura por eso mismo, porque no a todo el mundo le puede gustar la, la literatura eh, muy trabajada y todo eso. Es más, a mí misma no me gusta, porque, porque si tú te fijas... Se canta. Sí, sí, no, pero si lees a los realmente grandes, a, a, a Dostoyevsky, a, a Seneca o a Virginia Woolf, Oscar Wilde, ¿te das cuenta del lenguaje sencillísimo que utilizan? Pero luego, no sé, yo creo que los críticos literarios llevan un poco mal el tema de la escritura. Yo digo, por eso me alejé un tiempo de todo ese mundo y digo, bueno, ahora voy a escribir como yo quiero, porque ya, ya digo, de, escuchando lo que dice Fernando Sabater y y claro, como lo decía también Borges, ¿no? que uno no tiene por qué leer ni ni siquiera una hoja de un libro si no le gusta. Entonces claro. ya por, por ese lado me animé y, y eso. Y claro, el mensaje yo... tiene que llegar, el mensaje tiene que llegar. O sea, tú puedes escribirlo con las palabras más lindas que tú quieras, pero si el mensaje no llega, no, no tiene no tiene lógica, ¿no? claro pero Lo importante y... es que lo que tú vayas a comunicar llegue a la gente. Claro, entonces yo por ese lado de, de, de, de en la universidad ya estudié, es más, yo había ganado una beca en cuando terminé el colegio para ir a estudiar literatura en Cuba y, y tuve que rechazar mi beca porque mi madre no me dejó por el régimen. Mm. <ríe> eh, Camila, eh. parece que es alguien. Con... Sí, es mi prima. Hola, Camila. Ay. Es mi prima. <ríe> Sí, y entonces... ¿Y a ese, qué te dedicas tú en el día a día? En, en el, el día a día, ahora yo eh, trabajo de... Eh, soy marketer de infoproductos info y, y eso hago. Me dedico a vender eh, productos digitales, eh, sobre todo formaciones, porque... Ahora, no sé si conoces lo que es la plataforma de Hotmart. Sí, sí. sí yo lo vi y, en tu página que tú vendes de Hotmart, sí. Sí, que, y hay, hay cursos muy, muy buenos. Sí. Y sobre todo para Latinoamérica, que hay muchísima gente que no tiene acceso a, a formaciones. Mm. Entonces yo me dedico a eso. Vendo de manera profesional ya. Y empecé hace poco, pero estoy muy contenta ahora. Y eso... he visto que mucha gente usa esa plataforma para vender sus cursos online. Las sí, sí, es, está muy bien. Hay un poco de todo. Hay también algunas, pero algunas que no son tan buenas pero claro no no despuntan porque la, al final lo que vende siempre es el, el boca a boca y la reputación entonces es como de alguna manera se limpia eso de, sí. de por sí entonces sí, es verdad. Entonces, sí. Y, y puedes acceder a cursos a formaciones muy baratas de incluso hay uno de, de escritura de un de un escritor nicaragüense Ajá. que es súper bueno y y yo creo que está súper bien de precio, pero no me acuerdo bien porque como es una yo siempre estoy investigando porque hay un montón de cursos, entonces un, un día caí en ese y digo anda, vender hasta hasta esto, pero eh, completísimo, por suerte por cierto, no me acuerdo el nombre del escritor, pero según parece, es muy bueno. Entonces, eh, por 40 dólares, 50, 60 o 100 dólares, llegar a formaciones así tan completas que yo en la academia aquí en Madrid, cuando estudiaba alta costura, pagaba 200 euros mensuales por cuatro años seguidos y llegar a ese nivel de formación por esa cantidad, el año, yo conocí Hotman. El año pasado, en agosto, cuando me faltaba, a mí yo estudié alta costura, pero quería estudiar patronaje digital y estaba buscando, como estaba todo cerrado por la pandemia y todo eso, y me apareció un curso de Hotmart en la publicidad que valía 24 dólares. Y yo digo, qué barato, total, voy a comprar para lo que vale. Y compré, compré yo, y, y es que el curso no es que sea el curso, no es que sea un curso, es que era el curso. Y yo digo, pero ah. esto lo venden a este precio. Sí, y es de una academia de, de, de alta costura de Perú, la chica se llama Angélica, y es como te sigue así como súper personalizado, ella y todo, está súper atenta siempre contigo, te facilita el software, todo, todo. Y es como yo digo, esto yo lo tengo que hacer ver para que la gente conozca lo que es esto, porque es como en Internet hay oportunidades, oportunidades de, de conocer como nosotras mismas nos conocimos, sí, ¿no? Sí, sí, de conocer a, a gente muy buena y... y y llegar a buenas preparaciones a precios muy accesibles que muchas veces la gente, tú que eres de Ecuador y yo de, de Paraguay, ¿no? Que, que sabemos que mucha gente no tiene acceso uh -huh. y, o que muchas veces no puede porque se tiene que quedar con los hijos, con lo que sea. Entonces sí, es una oportunidad. El nivel de, de dinero es muy bueno porque tiene acceso mucho más gente, ¿no? Claro, y es una oportunidad muy grande de, de llegar a, de acceder de alguna manera a alguna formación. Sobre todo, lo bueno de, lo, de la mayoría de los cursos es que entran en, en grupos cerrados de Facebook y la mayoría tienen tips y charlas de empoderamiento y de cómo emprender, enseñan todas esas cosas que... Al final es lo que importa, ¿no? El acompañamiento que uno sí. siente. Y, y, sí. y a, mí, a mí me dicen, me dice gente, ¿pero qué es lo que tú vendes que no hay en YouTube? Y le digo, pues la comunidad, que es lo que es más importante, ¿no? Y, y eso. Y sobre todo que no todo... Yo, por ejemplo, en, yo que soy modista, en YouTube encuentras un montón de cosas, pero para hacer de manera profesional... Patrones, por ejemplo, no hay, es como, es diferente. Que esto es lo mismo que yo hago los cursos de escritura, yo sí. le digo a la gente, sí, y hay, hay gente que lo hace baratísimo, ¿no? Como 10 dólares, 20 dólares, pero la diferencia, le digo yo, es que yo les, yo tengo una mentoría personalizada, o sea, yo les claro, sigo es, es, es, hasta el final. Contacto, Eso, sí. tú vas con sí. ellos de la mano y cualquier cosa ellos te pueden llamar y te pueden. Como, preguntar, ¿no? No es lo mismo que tú ves en YouTube un pedazo aquí, un pedazo allá, un pedazo allá, pero nunca tienes todo completo y, sí. y no está el proceso completo, ¿no? Aparte que es eso, lo que realmente empodera a la gente es como el acompañamiento y el estar escuchando todo el tiempo palabras bonitas o cuando ataca el bicho, como dicen, de, de desánimo un poco que, que te levante alguien la moral y todo eso, entonces eso... esos es síndrome del impostor que siempre da. viene por ahí. Sí, entonces sobre todo, o sea, hay gente que, que no necesita, o sea, que, que es fuego puro, ¿no? Que no necesita, pero hay muchísima gente que sobre todo tiene que trabajar la mentalidad. La mentalidad y su, sus años de estar un poco hacia atrás, hacia atrás y... Y, y todo eso cuesta, entonces es el acompañamiento, que yo eso valoro muchísimo, entonces yo digo, pues yo esto voy a llegar a ser a todo el mundo, voy a llegar a... Bueno, muy bueno, porque yo también, yo tengo varios cursos comprados en Udemy, y sí. yo decía, bueno, ¿por qué tan barato? No? Y comenzaba a ver, claro, venden un curso, pero la cantidad de alumnos son 13, 14 mil alumnos, sí claro, y compensa, ¿no? Porque okay, lo vendes en 15 dólares, 20 dólares, pero si son 13 mil alumnos, compensa. Sí, sí, eso compensa, sí. Y aparte que es como lo que te digo, es cada día es como mucha gente, cada día más conoce, entonces cada día más se anima y ve que son formaciones muy buenas, entonces accede. Y y se abre, y sobre todo hay gente que, que le tiene mucho miedo a internet, pero es como todo, se encuentra gente mala en el mundo físico oh, y el, pues, en, todas en, partes. El, en, en internet también, claro. pero no, sí. Yo me acuerdo de un año atrás, ahora es como yo mismo tenía tantos problemas para pensar, digo, y si hago esto, y si hago esto y otro, o sea, ese síndrome de impostor, no es que yo, ¿quién soy yo para estar enseñando esto? Pero ya sí. se te va pasando, te da más ánimo, ya te vas como calentando un poquito los motores, te das cuenta, ok, yo sé bastante, ¿por qué no? O sea, siempre ese de la A, a la Z, ¿en qué lugar estás tú en el abecedario, no? Sí, y a, mí también, a, mí también pasa, a mí también me pasaba, es como, es lo que te digo, yo es el, no, siempre estaba posponiendo, posponiendo, posponiendo el, el actuar, ¿no? Mm. Y, y ahora... Ahora estoy más convencida que nunca que, que si nosotros no nos ayudamos desde, a mí desde pequeña, desde adolescente siempre me ha gustado mucho la política y todo eso, pero en plan teoría. No, yo nunca fui de, de ideologías políticas y todo eso. Y... y Mientras más pienso en eso, digo, mientras que nosotros no nos ayudemos desde abajo a mejorarnos de uno en uno, de tú a tú, es como no vamos a cambiar nada. Entonces, por ese lado, yo ahora me animo y, y por eso escribí el libro de de la magia que hay en, en, en la confianza, pero no, no en confiar, como te digo, en el sentido del de empoderarse y que luego te sea una burbuja y se pinche, que no sea con la realidad. Entonces, por eso yo intento explicar como que lo que hay que en realidad aprender es a fluir con la vida y a volver a nuestra fuente divina, como dice Wayne Dyer. Es como... Si aprendemos esa conexión, es que no hay nada que no podamos conseguir nosotros como, como seres humanos. Uh -huh. Entonces, eh, esa importancia de acompañarnos nosotros, el, el acompañamiento de persona a persona, nos hace crecer muchísimo. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que fomentar desde abajo como ciudadanos. Entonces, cuando haya cierto nivel, ya no habrá políticos. Es más, no vamos a necesitar de políticos, porque eh, si hay políticos, los políticos de verdad son el reflejo de nosotros. Entonces, mientras más gente haya así, no, no... Yo me acuerdo de pequeña, siempre mis vecinas y todo eso se iban a trabajar a Argentina y decían, la Argentina es como no había otro país como la Argentina okay. y yo conozco, a medida que conocí a gente de Argentina digo, pero los argentinos son bien preparados y todo eso ¿por qué hay tanta hay tanta pobreza y todo eso en Argentina? y hace dos años me fui a Argentina y y la verdad es que hay como un, una desigualdad impresionante mm. y, y me dice el, me, yo estaba hablando con el taxista de la situación y me dice ¿sabes qué es lo que es más triste de todo esto? me dice que la mayoría de esa gente es irrecuperable, me dice y, mm. y eso a mí por un lado, digo tiene razón, si nadie hace nada por ellos, pero si al final lo que hay que hacer es a esos niños enseñarles el, el sentido de la vida, entonces no hay, nosotros no tenemos la culpa de nacer donde nacemos, uh -huh. con desigualdades y todo eso, pero si nos, se nos da la oportunidad, pues claro que podemos conquistar un montón de cosas. Entonces, yo digo de que eso cada día más crece no es ni siquiera por el por el por el desinterés de, de los políticos y todo eso sino porque no saben no saben el valor o sea llegan al poder gente que no saben no saben entonces no no hay manera de hacerlo entonces por eso creo que es súper importante el el, lo que yo te digo de acompañarnos el, los unos a los otros y, y por eso mi, mi siguiente libro que yo voy a escribir es de, ya lo estoy escribiendo, de precisamente va a ir de eso, de, de tú a tú, de la importancia, porque es lo que yo te digo de lo que ahora he descubierto en internet, de de cómo la gente puede conseguir un montón de cosas con el curso de costura que este que compré, que te digo de patronaje digital, entré yo en un, en un grupo cerrado de Facebook mm. y es impresionante la piel de gallina que te pone que cuando escuchas historias de, de mujeres que eran maltratadas que sufrían depresión mm. y tal Entrar a, a un grupo así donde donde todo es terapia prácticamente porque es hacer lo que a uno le gusta. Y aparte de hacer lo que a uno le gusta, que siempre te estén acompañando, eh, diciendo que se puede y, y todo eso. Entonces es como, yo digo, pero ¿cómo así la gente tan tan sencilla puede transformar tantas vidas, ¿no? Mm. Y entonces yo creo que el poder del ser humano está en eso, mm -hmm. en, en, el, en, el, en el, saber transmitir el calor humano y sin interés. Sí, eso. Sobre al... to... claro, sobre todo el, el servicio, ¿no? De el el anteponer el servicio a la gente el dinero y todo eso entonces yo digo ahí fue que yo dije yo esto lo tengo que promover porque no, es tan lindo para mí es tan lindo eh, y por eso me dedico a vender estas formaciones sí. <risa> sí, es bueno ponerlo en modo avión para que no te entre nada de llamada Sí, sí. Y... No, este, tu, no sé si viste la charla que tuvimos con Nelson, con... Nelson del Perú, doctor. No, con, con el... Nelson no, pero vi el otro día con Gustavo. Ah, sí, sí con, tal, tal, tal. Con, sí, es, con... es justamente lo que hablamos, eso de dar, dar, dar sin, sin pedir nada a cambio, porque ahí es donde realmente sientes que has hecho algo. Sí. Bueno, este me va a dar algo, este me va a dar esto No, sino que dar Y ahí tú sientes que has hecho una obra tremenda Con otras personas que lo necesitan Sí, y eso Y Y eso, y, y es lo que te digo Yo es como Yo siempre fui muy activa de, En cuanto a A labores sociales y todo eso Pero Con Con internet descubrí, sabes Que puedes llegar a tantísima más gente y digo, ¿por qué no aprovechar ¿no? el poder de, de internet y todo eso? Y, y digo, bueno, voy a... al final nosotros los que nos atrevemos a escribir, ¿no? ¿no? No decimos nada nuevo, porque es como por más de que nos esmeremos, no decimos nada nuevo. Pero... No, no nuestra manera de, de expresarnos que puede llegar más a la gente o uh -huh. igual recuperar cosas de escritores antiguos que son tan tan buenos como mensajes de Khalil Gibran es transmitir a la gente de hoy en día con un lenguaje más actual entonces, digo, pues yo voy a escribir para, para, para ver si llego a alguien, ¿no? Y, y eso, por eso me animé y ahora el día 30 de julio voy a publicar mi libro, que además es el día de la amistad en, en Paraguay. Y por eso quiero hacerlo en esa fecha. Aparte, yo ya lo iba a publicar antes, pero justo vino a, a fallecer mi madre en diciembre y es Ay, como no. No. no fue un golpe muy duro. Mm. Qué pena. Eso, pero bueno, no son cosas de la vida. Sí, eso no se puede remediar. O sea, nadie puede hacer con nada con eso. Es... Pero duele igual porque son personas que son cercanas a uno y, y ya sí. no los va a tener, por lo menos en físico. ¿no? Sí. Y lo que me, me consuela mucho es de que ella vivió su vida como quiera. Eso es lo más lindo. Que las personas sí, vivan ya, como quieren vivir. O sea, que vivan felices. Sí, claro. Eh, ella nos ha educado así de una manera muy siempre para que luchemos por nuestros <risa> están llamando todo el rato <risa> eh, nunca me llaman ni ahora justo me llaman tres, ahora, tres claro. llamadas ya sí no pasa nada tranquila no pero qué lindo que vayas a publicar ahora en julio ya por lo menos sales con ese primero y ya prontito tienes que sí, seguir con sí, no, y luego eso, lo quiero lo siguiente, digo, yo creo, me dice, me dice una amiga, pero parece hasta que le das más importancia al siguiente, y le digo, es que me ilusiona mucho, porque descubrir sobre todo el, el, el la unión que hay a través de, de la gente que nos conocemos por internet es como muy y con, conocer a gente tan tan especiales, tan chéveres, ¿no? Como dicen los venezolanos. Es como, es súper bueno para mí, porque yo, de mi época de universidad, no no estaba tan unida, si mis compañeros y todo eso, porque sobre todo porque yo trabajaba para estudiar y era como del, del de mi casa al trabajo, no, del trabajo gente. a la universidad, y no me daba tiempo ni de relacionarme con nadie. Entonces, es como... Pero imagínate la unión que nosotros hemos hecho con los escritores de nuestro de nuestra generación, la generación 1. Sí. Eh, que es tremendo, ¿no? Porque no nos conocemos, algunos de nosotros no nos conocemos físicamente, pero sí. es como que siempre nos hemos conocido, nos hemos visto. Hay algunos en México que ya se han juntado por lo de la asociación, pero eh, yo con Mari vive aquí en el mismo país, todavía no lo hemos podido conocer pero es como que nos hablamos casi todos los días y es como ya que nos conocemos de siempre, ¿no? Sí. <risa> hemos hecho una, una unión muy bonita entre todos, muy lindos. Sí, sí, y eso, yo, yo, yo ya conocía a un montón de a un montón de, de gente, en, sobre todo de Colombia. Los colombianos están como en un, en un boom total de esto de los de internet, de aprovechar a tope y, y eso. Y, y estaba escuchando el otro día una, una charla de, de una argentina que dijo que ella tiene contratada en su grupo a, a gente que que vive en un pueblo perdido de Argentina o de Uruguay o de Colombia, que le da exactamente igual. Que si es gente capaz, que ella le, le quiere en su equipo y que es un poco alguna manera de darle posibilidad a, a la gente que, que por sus orígenes o lo que sea nunca ha tenido. Entonces... Yo, que hoy en día con el internet ya no tenemos límite de nada, de lugar, de país, de, nada, o sea, de todas partes del mundo. Y, eso, y, y yo digo, yo, yo quiero hacer esto llegar a la gente, quiero que conozca y, que, y que, que, que sepa que tiene una oportunidad, ¿no? Y lo triste, ¿sabes qué es, Ada? En, en Paraguay, por ejemplo, sobre todo en mi zona de donde soy yo, del, del norte... Internet no llega casi, no no llega casi, no hay antenas, porque la gente, cada vez que lo van a, la van a colocar, se manifiesta porque dice que nos da cáncer. Y yo digo, sí, en serio, es increíble. No, y digo, pero la gente muchas veces, digo, prefiere de por desconocimiento en dañarse la salud, lo que sea, morirse a los 45, a los 60 años, de otra cosa que no sea de cáncer, pero, pero, ¿cómo, ¿cómo vamos a negarnos a eso? Porque es como... Es el futuro, ¿no? Sin eso ya no tienes nada. Hoy en día ya no puedes hacer nada si no tienes Internet. Claro, no, vas a poder hacer muchas cosas si no tienes Internet, pero, pero igual, si no tienes una formación súper guay para como para yo me voy a retirar y voy a hacer lo que quiera en plan así me voy a dedicar a, a hacer muñecos y que luego se encargue otra gente de venderlo para que yo no, no, no esté en internet, eso puedes hacer pero tienes que tener esa formación y si no tienes con internet puedes acceder a aprender a hacer muñecos y luego, si quieres relacionarte con internet, te relacionas, si no, no. Porque luego hay gente que te vende esos productos. Claro. Pero lo que te quiero decir es que hay tanta tan, tantas oportunidades que, que la gente ahora por desconfianza, por desconocimiento y lo más triste, por ignorancia, uh -huh. nos cerramos a, a abrirnos a eso. Entonces, eso es lo triste, y yo digo, pues yo lo voy a promover, lo voy a promover, y sobre todo estoy más adelante. Tengo proyectos para, sobre todo por mi madre, porque ella era una persona diabética, diabética, diabetes tipo 2 tenía, pero por sedentarismo. no Entonces, me gustaría promover mucho la vida saludable y todo eso. Mm. Y. Y entonces eso, de lleno ahora estoy en el mundo de internet, aunque en mi perfil de Instagram no haya nada actividad, yo estoy todo el día en internet, <risa> de, haciendo publicidad, vendiendo cosas, claro, pero te aparece en Facebook, no te aparece en, en, en mi perfil, eh, eso. Y descubrir todo eso en Internet es como, para mí, es abrirle oportunidad a, a muchísima gente y, y eso en eso estoy trabajando un montón ahora. Y con mi libro también espero llegar a, a muchísima gente, sobre todo para, para comprenderse uno, ¿no? Sí. Porque a veces actuamos de manera tan irracional y ...tan caprichosa y... ...tan... ...la gente dice... ...hace cosas porque no piensa... ...pero sí que pensamos... ...todo el tiempo pensamos... ...pero lo que pasa es que pensamos... ...desde lo que somos... ...entonces... ...si... ...si tú no conoces... ...otra manera de pensar... ...y si no conoces otra cultura... ...o no conoces otro nivel de... ...de posibilidad... ...pues piensas desde esa limitación que tienes. Entonces, yo creo que esa es la importancia de relacionarnos y de conocer a gente interesante, que te pueda hacer como un, un poquito de uh, curiosidad que te despierte, ¿no? Sí. Y, y eso, y en eso estamos, Ada, de... Qué lindo, lindo, súper lindo, porque yo también te digo, de un año acá yo he cambiado tanto mi manera de sí, pensar. Sí, yo, yo, que yo es que actuar. te admiro un montón, yo veo, eh, es lo que tú dices, el otro día te estaba diciendo, Gustavo, <ríe> de cómo empezaste, se te nota, es que hasta en la cara, es como... Eh, todo, pero eso es lo bueno, ¿no? De, de, de crecer, porque, sí. porque normalmente... Los palomos, como dice, como dice mi vecino mío, es que no va a ningún sitio. Lo importante es, el, las personas que realmente crecen son las que empiezan, ¿no? Empiezan de a poco y no se cierran a aprender y a crecer. Y... Claro, yo tenía la, como yo le digo a mi hija, justamente a mi hija pequeña, le decía hoy día, tú tienes, tú tienes la elección en tus manos, tú puedes elegir esto o puedes elegir este otro, o sea, no te puedes sentar a llorar, porque llorar no soluciona nada. O sea, tú tienes sí. que elegir, tú tienes que elegir. A lo mejor tienes que ceder en algo y para perder algo y ganar otra cosa, ¿no? Pero tú eliges. Entonces, sí, sí, sí, mamá, te entiendo. Y eso es lo que yo yo siento que yo he hecho hasta ahora. Este, más que todo este último año para mí ha sido un tiempo de, de cambio total, ¿no? porque ingresar a, esa, a ese curso de escritura, por, eh, publicar mi libro, ya por el segundo libro, hacer cursos de, de escritura, dar talleres, dar masterclass, eh, al mismo tiempo me estoy educando muchísimo, porque estoy en montones de cursos, y me doy cuenta que, que si yo hubiera elegido eh, no hacerlo, yo, ¿qué, ¿qué hubiera sido de mí en este momento? Una persona sedentaria, viendo televisión, sin hacer nada, ¿no? Pero ahora yo me, me como los libros, los leo, los leo. Yo siempre, a mí me ha gustado leer, pero hay un tiempo como que dice, ah, me, me harté. Y le, le comenté a María Julia, justo le puse yo en el Facebook, ¿no? en Instagram también, de que me le, yo había leído el libro de ella, pero así como por encima nomás. Pero dije, no, yo lo voy a pedir en papel y me lo voy a leer en pasta blanda. Así que lo pedí y el otro día lo leí un día, ¿no? Sí. Y claro, lloré muchísimo, me sentí tan reconocida en tantas cosas la historia de ella. Y se lo, se lo publiqué y le dije que el dolor realmente lo sentí tan tan adentro porque lo, lo explicó, lo, lo contó de una manera tan, tan vívida sí. que fueron palabras realmente que te llenan, ¿no? Que dice, wow, wow, realmente me reconozco tantas es, esas cosas que pasaron que Sí, tu, tu, tu conversación con tu amiga Gloria que yo vi, sí. eh, eso eh, me gustó un montón vuestra charla porque es como, lo explicaron tan bien, ¿no? De que al final es una terapia y, y es como, realmente empezamos a mejorar cuando, cuando sacamos todo, todas las las barreras que de alguna manera nos, nos frenan, ¿no? ya sea nuestro pasado, nuestra infancia dura o nuestras situaciones y de alguna manera necesitamos limpiarnos ¿no? para, para descubrir todo nuestro potencial y, y poder avanzar. Uh -huh. y, y hacerlo en compañía, eh, eso es lo que realmente hace grande, yo creo que a las personas. Y eso, eh, por eso estamos en esta labor. de sí, muy bien, sí. realmente. Yo descubrí sí. la escritura como terapia justamente cuando escribí el libro, porque me di cuenta de esa catarsis que uno hace cuando escribe, que realmente te, te, te vacía de todo ese dolor, esas cosas que piensas que ya pasaron, ¿no? Pero comienzas uh -huh. a revivirlas y te das cuenta que están ahí, que son tan vívidas, pero ahora ya no duelen. Pero, pero sientes que, que te hicieron bien escribirlas. Y esa, esa es la razón, porque me, me encanta a mí la, la escritura terapéutica, ¿no? Porque okay. eh, incentivar a la gente que escriba y, y sentir eso, porque en los cursos que he hecho la gente quedó súper, súper satisfecha y justamente, Milvia sacar resentimientos sí. Es que sacas eso y te limpia te sientes que, wow, ahora puedo seguir adelante. Y, y lo que yo quiero hacer con esos cursos también es incentivar a la gente que de eso que tú experimentaste, puedes sacar una historia y escribirla. Sí, sí. No te quedes ahí con tu historia, yo sufrí esto, me pasó esto. A lo mejor puede ser cosas lindas también, ¿no? Pero escribirlo porque puede llegar a una persona que a lo mejor está pasando lo mismo sí, que tú pasaste sí. y le sí. vas a ayudar con lo que tú hiciste, ¿no? Cómo lo superaste, ¿no? Eso, exactamente es eso al sentirse identificada y, y ver que se puede y tal y todo eso y eso eso es lo realmente grande y noble de sí. todo esto. si sí, sí, yo ya te digo yo yo yo en la universidad yo estaba así en la clase cuando cuando mis compañeros críticos de alguna manera y, y encima encima había había profesoras que decían que eh, no sé qué la gente de la moda de es triste ver en los autobuses que la gente lea a Paulo Coelho y te decían en plan así que en vez de leer literatura de verdad y, y yo quería o sea, era como pero, ¿qué es la literatura de verdad? y, yo, y, y en plan así y, y después dije bueno, yo voy a dejar la universidad y me voy a ir a España y dejé la universidad y, y me vine a España. Y, y nada, no me arrepiento. pero no, pienso que arrepiento. aunque lea lo que lea la gente, lo importante es leer. Porque sí. leer te instruye. Estoy justamente haciendo un curso ahora en eh, My, My Vale de escritura um, escritura rápida. O sea, perdón, lectura rápida, súper rápida. Sí, con Jim Quick. Sí, sí, sí, sí, sí, lo estoy sí. haciendo. Guau, wow, increíble la técnica y de repente avanzas. Una enormidad, sí. en dos, tres días lees casi cuatro o cinco veces más rápido. Qué increíble una cosa. Sí, pero... Yo he hecho una cosa que quiero hacer. Yo he hecho en ah, Mind sí. Valley, Valley, he hecho el de Ken Honda, El Dinero Feliz y. Sí, sí, no, esta la estoy haciendo también. El de, ¿cómo se llama? El de la meditación de. De esta chica, de Emily Fletcher. Ya, ya. Que, que también está súper bien. Y yo llevo dos. Sí, yo me suscribí de una vez. Dije, no, me suscribo y comienzo a hacer los cursos de ellos. Fabuloso. Ah, tú, tú has, eh, adquiriste el total. Sí, sí, sí, porque sí. preferible. Así te dan todos sí, los cursos por una vez. Sí. Sí, sí. no Y el cerebro, ese del cerebro también es buenaza. Cómo tú puedes... Porque a veces uno dice, bueno, ya aprendí, ya estoy viejo, ya no puedo aprender. Pero tú puedes seguir aprendiendo. Tienes una máquina acá arriba que es increíble. Cómo le puedes sacar provecho. Sí, yo. yo ya alimento, alimentándolo, como eso te decía, no importa lo que leas, aliméntalo, aliméntalo, o sea, no te pases dos horas, tres horas viendo televisión, léete un libro. Sí. O sea, me metan a leer un libro a la semana, ya llevo tres en una semana, entonces digo, guau. Wow. No, yo, yo, por ejemplo, te, tengo hermanas, tengo mi, mi, somos ocho hermanos, pero hay, hay, hay, entre mis hermanos, hay dos a quienes les gusta leer y el resto nada, pero yo igual les insisto les les mando audiolibros y les digo <ríe> y les digo escuchen escuchen si no quieren leerlo escuchen mientras trabajan o lo que sea sí. es increíble es increíble sí. increíble porque es donde te alimentas realmente porque te llenas de esa información y nunca o sea el espacio en el el disco duro acá arriba es interminable no tiene sí. límite Sí, me, me, a, a mi hermano le regalé hace como tres años o así el, el libro de de Napoleón Hill de Piensa y. ¡Ah, ya está rico! Ya está rico y de, de el, el código de las mentes extraordinarias de. Sí de Vishen Lakiani, entonces él me dice, son mis tesoros, son mis tesoros. Dice, cada vez que me caigo un poco, me vuelvo a leer mis libros no, no, y no, me pongo te... <risa> No, si yo tengo un montón de libros, hay que digo, no, ya tengo listo para... Tengo el, el propósito de vida, de, sí. de Laín. Sí. De... sí, sí, de Laín. Sí, yo a Laín le escucho todos los días en, el, en los directos. Pero no, no, no... No tengo ningún libro de él, pero siempre estoy diciendo que voy a comprar. La, empieza con la, la voz de tu alma, porque esa es como la base para poder seguir leyendo. Sí, sí, los sí demás. él empezó, empezó él con eso, con ese libro, sí. sí pero no yo contenido. yo soy más de... Me gusta mucho, bastante más eh, Wayne Dyer. Me gusta llevar un poco más eh, al plano espiritual y como sí. como que creo que las personas tenemos que aprender a conectarnos con, con la vida más que nada con la vida, con nuestra fuente, como, como de dónde venimos y aprender a fluir con, con eso y, y yo creo que ahí está nuestra verdadera riqueza y nuestro verdadero potencial entonces, si aprendemos a hacer eso, creo que vamos a, a aprender todos a, a, a construirnos como sociedad. Porque siempre dicen que para cambiar el mundo tiene que cambiar uno, ¿no? ¿no? No querer cambiar siempre al otro. Porque siempre es el problema, yo creo que ese es el problema, el gran problema de de todo el tiempo y, de, y hasta ahora, ¿no? Y le estamos buscando Entonces, las fallas a todos los demás y las fallas es realmente están en nosotros. Que el, que el error está en el otro, ¿no? Que el ignorante es el otro, que el corrupto es el otro, que el que hace mal las cosas es el otro y tal. Acúdate las neuronas espejo. Sí. Entonces, <ríe> sobre, no todo, sobre todo, yo creo que es como... Mucha gente, que, que a mí eso me parece muy triste en la sociedad, que que mucha gente cree que para ser buena persona hay que ser legal. Entonces, es como, la ley es una cosa, y yo creo que el ser buena persona es otra cosa. Es como, tú puedes ser muy legal y, y ser muy mal. <ríe> Entonces, es como... Yo creo que es un tema pendiente a trabajar en la educación desde, desde el colegio. Entonces, eh, por todo eso, estamos en la labor que estamos. Hmm. Tú en tus proyectos y yo en los míos y cada uno con su, cada uno con su grupo, ¿no? Eh, y Entonces, eso. Y por el otro día también de ir por la vida livianos. O sea, sacarte todas esas cargas, no tener rencor contra nadie... O sea, liberarte sí. de todas esas culpas, de todas esas... Que si la gente quiere estar contigo, está contigo, y los que no quieren estar contigo, solo se alejan. Sí. No, no tienes que decirles nada porque solitos se van, ¿no? Porque sí, ya sí, sí. a vibrar en otra energía que dice bueno, aquí ya no, ya no que, pertenezco. Ya, a... ya no te importa, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí, a mí me importa la gente, pero si pero el problema es que si la gente no le interesa escucharle a uno, sí, no, uno no es, puede hacer es, nada, ¿no? Es como, eh, a mí, por ejemplo, mi hermana el otro día me dijo, eh, me dijo, cada día te gusta más la, te gusta más internet y tal, y le digo, me he abierto un canal de YouTube, todavía no he colgado nada, pero voy a empezar. Y me dice, me dice, eh, pero, pero ¿eres consciente de que la gente se va a reír de ti en un principio? Y le dije, sí, claro, pero es como, <risa> yo, yo, yo, yo lo tengo tan claro que, que. que que no hablo para todo el mundo, ¿sabes? O sea, que es como, habrá gente que te escuche y gente que se reirá de ti, pero es como... Si como tú... en todo. Como en todo y en todas partes. Sí, eso. A mí me dijeron al principio, cuando empecé esto de los cursos, me dijeron, ¿pero cómo te vas a meter en eso? Todo el mundo lo está haciendo. O sea, ¿a quién le vas a vender? Le digo, bueno, ¿a alguien le gustará lo que yo hago. O sea, sí. no tienes super, no, a lo mejor hay 20.000 cursos de lo mismo, pero tú conectas con una persona en especial, claro. o sea, tú, y, tú te es, conectas sí, eso es lo que yo te he dicho, que, que al final no, no decimos nada nuevo, yo por ejemplo miro, miro, miro y digo pero si yo no estoy diciendo nada bueno, nada nuevo en el libro ¿sabes? pero igual yo me he leído un montón de libros, pero hay gente que no se ha leído un libro en su vida, igual con sí. mi libro le hago llegar un mensaje de que de que, de otros escritores, ¿no? Pero que, que le transmiten algo, que le hagan un cambio ahí en, el, en la cabeza, de y eso es lo que realmente importa, ¿no? En, en nuestra labor, y elijamos el tema que elijamos, yo creo que las inquietudes de los escritores es siempre eso, de, de llegar a la gente, y, y de alguna manera, nosotros también, como tú dices, eh, que nos sirva como terapia y como maestro, como para aprender nosotros mismos de... Tú, tú tienes que aprender primero, sí. esta es la primera lección, tú tienes que aprender primero para poder enseñar a los demás. Sí, pero cuando se aprende muchísimo haciéndolo, Ada, es lo que yo te digo. Yo antes estaba muy en el plano observador total de... No. Ahí cuando no se yo aprendí bien esto, voy a hacer esto. Pero es como el, los errores son los que más te ensayo y error, ensayo y error, es donde más se aprende. Entonces, cuando antes empieces a errar, antes aprendes. Entonces yo sí. creo que toda la gente tenemos que atrevernos a todo cuanto antes. Yo digo, ya, ya voy tarde, pero bueno, siempre... No, yo creo que nunca es tarde, siempre hay un, el tiempo sí. justo para cada una de las personas. Sí. Es tomar la decisión y emprender el camino. No decir, sí, sí. yo no puedo, ya estoy viejo, ya yo no, no tengo educación, porque siempre se puede aprender. Mi papá siempre decía, nunca te acuestes sin haber aprendido algo ese día. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre se aprende algo nuevo. Mi. Mi. Mi papá también. Él, él, él siempre. Él tiene una manera de ser muy especial, que es, está abierto siempre a todo, está predispuesto a todo. Y él, él, a él no le gusta leer, pero yo le mando cosas de YouTube y escucha que le encanta. La, el, se ha vuelto adicto también a YouTube y es como de a poco. Sí. sí. Es bueno estar conectado y bueno, yo te doy mil gracias. Estamos casi una hora hablando. Eh, espero que me puedas conceder otra entrevista ya cuando saques tu libro, porque me encantaría presentárselo a las, a las personas que están viendo ahora y después van a verlo también. Sí. sí el, lindo el... lindo conocerte y hablar contigo. un súper placer. Me he sentido súper, súper bien contigo. Hemos conectado. ¿Y ¿Qué te y, puedo decir? Linda, y yo linda. Contigo, yo contigo, Ada, y es lo que te digo. Aunque yo no hablo mucho en los grupos y todo eso es como... Admiro muchísimo en, en ti, sobre todo que, que, que sé que te has jubilado y todo eso, y ahora empiezas a, es como dijiste el otro día, estás más activa y trabajas más que antes, pero sí. es estás haciendo lo que te gusta. Con la gusta. pasión. Entonces, con la sí, pasión. con la pasión, y es como como como dice aquí un, un chico en, en, en España, que, que, no se que no se convierte eso en un trabajo, sino en un tragozo, dice. Que tenemos que cambiar el trabajo por tragozo, ah, sí. eso... Ahí es donde realmente no sientes el peso de estar sí. a lo mejor 14, 15 horas leyendo, instruyéndote, porque es, es tan lindo lo que tú sientes cuando recibes esas cosas que, que no sientes que estás pesado, que, ay ah, qué cansada, que no y también decirse a uno mismo cuando se levanta en las mañanas después que estuvimos con y con Tony Robbins se levántate en la mañana y sonríete a ti mismo sonríete sí, y dile no, a tu no. cuerpo eres feliz eres feliz y tú te transmites no yo hace hace unos años leí un, el libro de un libro de Tony Robbins el despierta el gigante que llevas dentro algo así sí, creo que sí, se sí, llama sí, sí. sí. Eh, y eso, y me ha, me ha gustado mucho. Entonces, de, yo soy muy de, sí, son de. pequeñas actitudes que uno puede cambiar. Dice, ay, pero que suena como raro. Pero esas pequeñas actitudes que uno esos hábitos que uno va cambiando día a día. Sí. Y, y cambiarlo. Increíble el cambio que da en la vida de uno. Solo levantarse, respirar, etc. Uf, gracias sí. por este día, soy feliz no, o sea, ha, hablarle a tu cuerpo de que estás bien porque si tú empiezas el día oh, qué cansancio, ya le dijiste a tu cuerpo que tú estás cansada sí. y ya con yo, eso, olvídate sí, y, y yo lo que creo que realmente tiene poder, o sea, yo por ejemplo eso lo he llevado siempre en cuenta eh, mi madre era una persona muy, muy generosa y creo que una de las cosas que nos ha transmitido siempre a sus hijos es eso, que en alguna manera yo creo que ella va a estar siempre nosotros en sus hijos porque somos, creo que, generosos con el, con el, con el semejante y todo eso. Y es como ese acto generoso en cuanto a como forma de agradecimiento a la vida sí. y, y yo creo que ahí la gente debería de valorar más eso, el poder del agradecimiento sí. que no se hace un favor a otro porque sabes que te va a devolver ni nada, sino que no. haz el bien sin mirar a quién, ahí está el verdadero poder, porque no. La vida, el universo, lo que sea, se encarga de devolverte. De entonces, entonces, claro. Y te lo va y, a devolver cuando tú lo necesitas, no cuando tú quieres. Sí, y eso eso yo le digo a, a mi hermana, de, digo, cómo, ¿cómo es la vida, no? de Mi madre, que nunca en su vida leyó un libro, es como tenía eso, esos pensamientos que tú lees ahora... Lees, eh, no sé, el poder la de la gracia. Adivina, todos, la sabiduría oh, divina, sabiduría divina. Eso lo tiene en el corazón la persona que sí. es buena. No, y dices de eh, que realmente, o sea, que ahora tú lo puedes, lo practicas, pero ya con una conciencia, ¿no? Con un conocimiento de que eso en realidad tiene un poder. Pero incluso es triste, por eso te digo, de que haya gente que pierda eso por por la educación equivocada de la sociedad, ¿no? De que en plan, cada uno para sí, Dios para todo, ¿no? Que muchas veces se fomenta eso. Uh -huh. Y descubrir a través de la lectura y de conocer a gente buena en, en todo, que promovemos esto. Eso te hace como tener fe a, a que un mundo mejor es posible, ¿no? Sí, y... Totalmente. Bueno. Y ser buenos nada más. O sea, ser bueno, no importando que voy a ser bueno porque otros van a hacer algo conmigo, no. Ser bueno. Y siempre digo, y eso lo estoy diciendo mucho a mi hija pequeña, le digo, acuérdate una cosa que todo... Pues dice, ay, que tengo un problema. No, no tienes un problema, tienes un desafío. Sí, porque eso. No a llamar el problema a las cosas. Es, cosa es, es lo que tú dices, los, los pequeños tics, los pequeños cambios, ¿no? De sí. De, de, de, de. sí, mi hermana me decía el otro día, hace un tiempo de mierda, ¿sí? y le digo, sí. no <ríe> le digo, no digas o sea, así, le digo, no digas así. Claro, sí. claro. Es como... Porque es increíble, las palabras tienen un peso tan grande, porque sí. tú dices, tengo un problema, y enseguida viene una sí. pesadez en tu cuerpo. Pesa bastante Cuando más, tú no sí. cambias a un desafío, ok, ¿qué puedo? un desafío significa que tú tienes que actuar, sí. que tienes que hacer algo. Entonces ahí cambia, cambia la acción en ti, ¿no? Y eso es pero súper, súper importante, cambia tu manera de pensar, o sea... ¡Ah, está lloviendo! ¡Ay, oh, otra vez llueve! No, qué lindo que llueve, los árboles se van a poner verdes, van a florecer. O sea, sí. si tú cambias la actitud, que sí, va a cambiar eso. tu cuerpo, va a eso. cambiar tu manera de... Hasta sonríes cuando, cuando las cosas ves aparentemente que están mal, pero sí, todo sí. tiene una razón de ser y sacarle provecho a todo, a todo. Y agradecer claro. por todo. Sí, y eso, pero... Es increíble que eso siendo tan... Tan sencillo, ¿no? Tan fácil, tan lógico. Es como por las rutinas, por nuestros problemas, por lo que sea, se nos, se nos va perdiendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante conocer a gente, ¿no? Que nos dedicamos a, a esto que, que yo todavía no he empezado como tú, que ya eres más adelantada que yo, ¿no? Pero que, que voy por ese camino, pero digo de que es como... Como dijo el otro día tu amiga Gloria, de que hay mucho trabajo por hacer y, y mientras más personas seamos así, pues más. Yo, cuando por tú ejemplo, te vas juntando con ese tipo de gente, te vas contagiando también de la manera de hablar de otras personas, porque ya no te contagias con ese pesimismo de siempre, ay, que porque, ay, que esto. O sea, deja de hablar de esas cosas porque eso te daña. Y la Biblia lo dice claramente: de lo que sale la boca contamina, ¿no? Yo te, yo te juro que tengo una chica, una amiga, que antes era muy amiga mía, pero ahora ya no es, ya, digo, es como, te juro que, que me cuesta atenderle el teléfono, porque solamente se llama para, contarle pro, para contarte problemas y tal, y yo por más de que lo intento, porque es, por más de que lo intento, es como no no no no le entra entonces digo tienes que cambiar de actitud tienes que cambiar de actitud y me dice es que es que tú no sabes que no estás en mi zapato y no sé qué no sé cuánto y le digo pues entonces no me llames más a contarte tus a contarme tus problemas porque es como no sé con esta actitud nadie puede hacer nada por ti nadie y, y es Así de... van por la vida siendo víctimas y él siendo víctima entonces como que llama más la atención, ¿no? Pero se destruyen sí. a sí mismos con el victimismo. Claro, ¿no? Y, y eso y el mal hábito ese de, de hablar así, de quejarse de todo es como no. Dicen entonces... amiga, Milvia, entonces no eres amiga. No, no se trata de no escuchar a la gente. Pero se no. trata que cuando la persona constantemente no quiere salir del problema que tiene, entonces solamente agobias a otras personas y no haces nada. Tú puedes claro. desahogarte con amigas si tienes una preocupación, cualquier cosa, pero cuando es constante y es lo mismo y lo mismo se repite, entonces la persona no quiere hacer nada con eso. Sí, es más, yo incluso le, le llegué a decir, pero... Tú te das cuenta que, que yo soy tu amiga, pero tú no eres amiga de, de, de ti misma. Es como, tú puedes tener un millón de amigas o de amigos que te escuchen, pero mientras que tú no decides ser tu propia amiga o tu propia psicóloga, es como no, no, vas, a, no vas a cambiar nada de tu realidad. Y, y, y eso y, y es imposible. Hay gente que es imposible. Por eso te digo de que, yo tengo clarísimo que a qué gente vamos, voy a llegar y a qué gente, como, como tú también, llegas, ¿no? Que hay gente que te va a escuchar y hay gente que no, desde luego, que va a decir que nos va a criticar, ¿no? Pero estamos en la labor y, y eso. Todos tenemos la, la elección de, de hacer las cosas bien o no. Sí, estamos tenemos en la mano la elección. Sí, pero es yo siempre tengo una me dice me dice un amigo mío, pero tú no puedes decir lo que está bien o lo que está mal. Y le digo, lo que está bien siempre es lo que a ti te mantiene en armonía. Es la única manera de, de medir no, que se lo se que van, está no bien. Tranquilidad. Sí. Esa es la, para mí, esa es la manera de medir lo que está bien. Lo que te da paz. Y eso es lo mismo siento yo, que cuando las cosas las hago y me siento tranquila, siento paz en lo que estoy haciendo, siento que está bien para mí. Puede sí. ser que la otra persona no lo sienta de la misma manera, pero cuando yo entrego algo y siento tranquilidad, entonces para mí está bien. Porque no hay ningún pensamiento malo detrás de eso. Sí, eso. Querida Cintia, ha sido un placer, más que un placer, conversar contigo, una charla súper, súper linda, profunda, porque hemos tocado tantos temas, Qué me, increíble. O sea, me, para, que increíble. Hola. Me una hora y más conversando contigo, si no fuera porque Instagram no me graba más que una hora. Es como tú has dicho el otro día, o sea, yo me siento así como súper nerviosa porque era mi primera entrevista, me acuerdo de Claudia que te decía lo mismo, es que yo ni siquiera sé cómo se enciende esto, es, te decía, y yo, yo yo pues estaba igual, ¿no? Yo, igual no es no va a ser de mis... Igual me miro mis entrevistas de, dentro de cinco años y digo, pero qué mal hablé ese día, ¿no? Pero... No, Vamos a aprender. Todo es práctica, todo es práctica, sí, todo es práctica. Sí, sí. Mientras más practicas, más tranquila te sientes. Y como yo les digo a todas las personas que les he invitado para la entrevista, esto es una charla amena entre amigos. O sea, no, no estamos es ni siguiendo un guión, ni estamos preguntando no, sí, nada sí. especial. Eso, eso, esas charlas son súper aburridas. <risa> Y eso es lo que no quiero, lo que quiero es conocer a la persona con la que estoy hablando, o sea, no, no algo rígido, que, que haces, que esto, que esto, otro sino que salga, que todo salga natural, ¿no? Que vaya sí. fluyendo. Y hemos tocado temas que ni siquiera, si yo hubiera hecho un guión, a lo mejor nunca lo hubieras tocado, ¿no? Porque son temas sí. que, que no venían al caso, pero salen, salen porque tienen que salir. Sí. Y y espero es que tranquilo. no sea la última vez y que, bueno, la pues próxima no, haya no, un librito en la mano. Y, sí. y a lo mejor para septiembre tengo cupo para las entrevistas, así que ahí vamos a, sí, sí. a fijar. Sí, para, para septiembre ya tendré en formato papel y todo eso. Qué y lindo. Está, sí, pero está igual está. me comunicas, me avisas cuando esté listo para comprarlo. Y sí, yo ya lo tengo, seguro que se publica el día 30 de julio. Ya. Lo que no sé es si lo voy a publicar ya en formato físico o solamente en Kindle en un principio, porque también lo voy a poner para audiolibro y todo eso. Y, y como estoy en las correcciones y todo eso, hay, y tengo mi trabajo que me lleva mucho tiempo, pues todavía no he investigado esa parte, pero yo lo quiero poner en todos los formatos Primero en Kindle, luego en físico sí. y ya más adelante iré viendo sí. los sí. otros, sí. Nada, un gusto, Ada. Un abrazo súper grande, un abrazo a la distancia sí. y a lo mejor pronto nos veamos en España también. Nos vamos a Eso juntar sí. todo el grupo que está en España y nos damos yo, un abrazo sé, grande. Joaquina y, y Claudia viven en Barcelona, pero bueno, pues, sí. en sí. Barcelona. Yo estoy y en, Madrid, pero... en Valencia sí ah Gretel está en Valencia, yo pensaba que estaba sí. ella en Madrid, no en Valencia ah. yo estoy, yo vivo, tengo una casa cerquita de Valencia, no cerca pero una hora y tanto de Valencia así que estamos todos sí. cerquita, sí, eso, a ver si nos reunimos en el, en el verano viene María Isabel está en Málaga, sí. sí y Loles también está en España Ah, sí, María Isabel, el, la pintora, que es súper, súper buena, sus trabajos, es sí, bien. sí, sí. Así que bueno, un besito, nos vemos pronto y ya estamos para la otra entrevista, así que un beso Dale, grande, Ada. te quiero mucho, muy, muchas muy gracias, gracias por a ti. compartir sí. conmigo este día. Gracias ¿no? gracias a ti. Gracias, mi Vale, chao, chao. Adiós. chao.